Hola muy buenas soy Mas y estamos en esta convocatoria de septiembre esta convocatoria para el Mundial de Qatar 2022 y bueno ya hemos empezado esta primera concentración como dijo Luis Enrique ya se acabó las vacaciones y bueno empezamos esta primera esta primera eh, convocatoria de este pues de este nuevo, de esta nueva clasificatoria aunque ya empezó anteriormente como pues lo estuvimos viendo en verano que jugamos contra las selecciones de Kosovo y Georgia, y bueno, ahora nos toca la vuelta y pues bueno aquí está un poco la, la lista de Luis Enrique que ha hecho, que ha metido seis novedades y bueno, entre, ella, entre ellas vamos a escuchar la convocatoria, que los jugadores son Jordi Alba, Gallá José Luis Gallá, Laporte Aimery Laporte Marcos Llorente, Busquets Eric García Coque, Ferran Torres Morata, Aptilicueta, Gerard Moreno, Rodri Íñigo Martínez, Raúl Albiol, novedad. Miquel Merino también, novedad. Abel Ruiz, un, un jugador de la sub-21, Sub creo creer. Sí, de la sub-21, que, bueno, pues marcó bastante, pero que vamos, ahora, pues hace mucho que no se sabe nada de él, ¿no? Y bueno, de GEA, que siempre hay un pilar. Adama que estuvo en la Eurocopa, que se utilizó muy poco, la verdad. Eh, eh, eh. Robert Sánchez tampoco hizo nada, no estuvo en la Eurocopa en ningún momento, ningún partido. Eh, Pablo Fornas, novedad, y Brace Méndez, nuevo incorporado de la selección, junto a Carlos Soler, que ya jugó, lo vimos debutando en en los Juegos Olímpicos y bueno pues un, esta es un poco la convocatoria con las seis novedades que he contado entonces pues bueno a partir de aquí vamos a hacer un partido como siempre hacemos un gameplay comentado y bueno ya para ya para digamos encaminar los, los clasificatorios que haremos en septiembre y bueno para meter un poco ya de caña ¿eh? para saber de qué va esto Entonces vamos a echar un partido eh, Una España-Suecia España Y va a ser en un estadio Que han sacado, que a mí me ha impresionado Que es muy pequeño, pero que ya ganó en él Gané ayer, que lo utilicé el, Y es el nuevo FIFA es, FIFA E-Stadium Es muy nuevo, no la había visto Por, por lo menos yo en lo que juego de FIFA 21 Y bueno, espero que os guste este estadio, ahora lo veremos, y bueno, esto es un poco. Vamos a meter la alineación que no le he metido. Y bueno, Emerila Por ahí está bien. De defensa. Nígor García no. Yo voy a meter mejor al viol que es muy alto. Y me va a hacer bastante de. Va a hacer una muy buena defensa. Vamos a meter aquí a Raúl Albiol Y bueno, entre las bandas, Jordi va a estar muy bien. Pero necesito a alguien que corra más. Merino está muy bien, pero Carlos Soler también es bueno. Entonces yo voy a meter a Carlos Soler Voy a meter entre las bandas que corre genial Además es chiquitín y hace buenos pases Y bueno, voy a meter a Gerard Moreno Que es el principal killer de momento Luego en los cambios a lo mejor meta Morata eh, Miquel Merino En el medio Voy a sustituir a Llorente Que es un tanque y bueno, lo prefiero meter luego Y si, sí, vas a dejar a Una y ahí Fornales no, Méndez también es muy bueno, aunque Méndez ya es... Méndez es mediocampo, pero claro, no me merece quitarle por Busquets, no le digo, por Coque no me merece quitarle, entonces le voy a dejar ahí. Abel Ruiz es delantero, eh, por lo podemos poner por Jordi Alba para poner así las novedades y verle, y bueno... A Meril Laporte le tenemos ahí. Bueno, podemos meter a Eric García y podemos meter aquí también. Claro, podemos meter a Íñigo Martínez aquí y dejarla por fuera, que es otro tanque de defensa. Y bueno, pues ya poco a poco, pues vamos viendo qué se puede ir haciendo. Entonces, este va a ser un poco el partido. Y bueno, vamos a hacer una defensa como siempre, 4-3. Yo creo que vamos a jugar ya Vamos allá Ay, espera Se me ha olvidado Espera Es que quiero quitar los comentarios Vale Sí, quiero quitar los comentarios Un momento Voy a sacar el partido Pero es porque es que si no Si no con los comentarios me trabo Y no Y no, vamos, no se oye bien Supuestamente Directamente es que no se oye bien A ver, vamos a ver Yo creo que ya tengo aquí Todo organizado Por eso he vuelto nada más, ¿eh? Voy a jugarle Ay no, que me he ido Vale, hemos dicho Suecia, ¿no? Perfecto, Suecia, ahí está Le ponemos la camiseta esta secundaria Yo creo que está todo bien, ¿no? ¿Está todo organizado? Como dijimos, no, hay que volver a organizarlo Vale, pues nada, metemos a Íñigo Martínez aquí, hemos dicho Raúl Viol por Aptilicueta, no pasa nada que lo tengo en el otro lado Vale, posición hemos dicho defensiva, vale Ahí está Gerard Moreno, hemos dicho que le íbamos a meter Primero aquí eh, Carlos Soler En el... Es medio campo también, vale Ya decía yo, vale Que era muy chiquitín, claro, por eso tenía ahí Pero bueno, puede servir de defensa Vale, le cambiamos por Llorente ahí Abel Ruiz sí es delantero ya, pero no le voy a utilizar ahora de momento porque es muy... Se va con facilidad. Bueno, sí, le puedo poner a Abel Ruiz. Espera, Abel Ruiz, espérate. No, a Abel, Abel Ruiz le voy a poner ahí de, de carrilero. Y yo creo que esta va a ser un poco la alineación. Podemos poner también lateral acilicueta aquí por Jordi Alba por Jordi Alba y hacerlo así pues mucho más llevadero vale ahora no nos salgamos de aquí ajustes esto lo hago yo por gusto vamos pues se me oye igual pero prefiero que se oiga así vale eh, comentario dónde está comentario aquí vale Eso es ya está Ponemos el mismo estadio y ya, pues bueno Se tendría que ir Vale, profesional El estadio, joder, vale, el estadio Estos son nuevos, yo creo Han metido nuevos aquí Samames, que no había entrado Han metido algunos estadios, sí eh? Bueno Vale Ahora sí, vamos allá Vamos a la parte de training otra vez, aunque yo. No. Nah. Este le voy a quitar yo aquí. Eso es. ¡Ay! Vale, ya podemos. Ahí, bueno. Vale. Y hola, muy, muy buenas y bienvenidos a este estadio, este estadio FIFA E eh, Stadium. FIFA Stadium y bueno, ya estamos aquí con los jugadores saliendo de sus casillas a, a nuestra parte derecha España y a la izquierda eh, Suecia eh, vestida como de un azul oscuro claro y bueno, con ahí estamos con los jugadores con Lindner of Craft, eh, Olson y bueno, ahora van a sonar los himnos y bueno, aquí está el himno de España que va a sonar primero y ahora, ahora el, de el de Suecia Vale, ahí está, ahora viene el himno de Suecia El himno su sueco Con los jugadores de Quaison Isaac, Alexander Isaac Ahí mirando Gol Olson ahí, Olsen. Es que todos son parecidos los nombres. Olson, Olsen. Y bueno, ahí está la línea con Simón en la portería. Luego ya mediocampos están eh, Abel Ruiz, Íñigo Martínez, Eric García y Albiol. Van a jugar mediocampo. Luego, perdón, eh, sin sí, mediocampo. Luego, defensas, perdón, luego mediocampo. Carlos Soler, y bueno, perdón, a delanteros, Gerard Moreno y Ferran Torres. Y. Los otros que se me olvidó decirlos, pues normalmente los digo. Vale. Está la foto del grupo. Como siempre está la foto del grupo. Y bueno, aquí está la. Olsen, aquí está la la defensa sueca con Augustinsson, Danielson, Lindelof y Kraft, ahí de defensas, Fosberg, Egdal, Olson y Kulkesky de, de mediocampo y delanteros Isaac y Kuaisson, principalmente con Isaac hay que tener mucho cuidado, entonces empezamos, arrancamos en este FIFA Stadium y bueno empezamos ahí tirando con Gerard Moreno la pelota, la tiene Carlos Soler, ahora mismo Carlos Soler la envía a la lateral al viol la envía al otro lateral hacia Íñigo Martínez y ya empezamos a adelantar ahí barreras con la silicueta adelantando la barrera la retrasa un poco hacia Carlos Soler la baja otra vez abajo hacia el viol ese pase de al <coughs> la tiene Ferran Torres se va Ferran corre muy rápido Ferran se está metiendo ya en el área sueca a ver ahí la tiene no no tenía nadie no había ningún ninguno español por suerte para los suecos vale la tiene al viol la tiene todavía la posesión España. En el minuto 1 Ah, se ha equivocado ahí. Vale, ahora hay que... Para el contragolpe sueco. Con cuidado con Quaison. Es un hombre muy bueno junto con Alexander Isaac. Dos hombres buenísimos. Y muy y muy claves. Entonces ahí ya la tiene... Ya la tiene ahí Torres. Con ese pase de, de Busquets. Aunque va a enfilar ahora. Ahí en el área. A ver, ahí... ¡Ah! Se le va fuera Carlos Soler. Apunta hasta hoy en el minuto 3. Ahí tenemos el futbolista a seguir del partido, que es Gerard Moreno. Con 29 añitos de edad. Va a sacar coque ese pase. Ahí está. No tiene Diego Martínez nada. Le rechace. Ahí está. La saca. Cuida con Quaison que la saca, va muy solo. Aunque ya se adelanta Silicueta por el lado derecho. La tiene ahí Fosberg. Cuida con Fosberg. Fosberg y Albiol. Ya en el área española. A ver ahí. Y el gol. Y gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. De Isaac. De Alexander Isaac. El minuto 4 muy pronto. Dijimos que era un jugador muy, muy bueno. Y bueno, ahí la ha tenido. Aunque no nos ha servido de nada ahí. Esquiva Lepo. Pues bueno, ahí tenemos la primera del partido. Primer gol de Alexander Isaac. El minuto 5. Va jugando ya España con Albiol en el carril derecho. Aunque se la quitan ahí bien. Vale, va a, ser, va a sacar Fosber, Esa pelota es de Fosber. Isaac... Vale, ahí está, perfecta, a ver ahí No, la tienen ellos, Echdal, el cuidado con el dal ahí está A ver ahí, perfecta Echdal, a ver ahí Vamos, la tiene Gerard Moreno Perfecto, y la marca, vamos, a silicueta. va a silicueta por el lado derecho, aunque quiere Se la quita y un poco, a ver ahí Uf, buenísima hiera, pero no la pararon ellos, la saca Olson al contraataque ahora sueco, se la pasa Fosber en el lado derecho de esta, de esta banda, de este carril. La tiene Fosber ahora y en el lado derecho la pasa, la pasa esa pelota Danielson, muy atento, ahí está con Fosber eh, triangulando con Danielson. Y bueno, ahora lo que cuesta aquí con Isaac ahí a las manos de una y Simón minuto 8 ahí está la tiene ya de Erar. vamos a la tiene muy buena silicueta aunque se le ha ido a nadie el son ese, ese pase vamos ahora ahí a ver ahora ahí uy oh, madre mía la que ha tenido ahí la silicueta madre mía busquets la ten, ha estado a punto ahí balbiola cortarle a, a Fosber aunque ya la tiene Isaac otra vez el de real sociedad Ay, ay, En las manos de una Cuidado ahí Unésimo, ahí está La tiene Coque, vamos Coque Esa pelota ahí está, la tiene Gerard Moreno A ver ahí La tiene Azilicueta, muy bien el pase Que tiene que esperar, la envía abajo Al Viol La tiene perfectamente ahí Al Viol otra vez Con ese cambio de sentido si sí, Al Viol la vamos a ver ahora ahí A ver ahora ahí casi al lateral de la red. De Carlos Soler la ha tenido Carlos Soler ahora otra vez. Madre mía, al lado de Olsen. Minuto 11. Tiene Quaison aunque ya va ahí perfecta y con la presión la tiene Torres, aunque la envía ya a Gerard Moreno, la... perfectamente Carlos Soler. Va a tirar a Carlos Soler. Madre mía, qué buena idea. Qué buena de Olsen, vaya parada que ha sacado Olsen, madre mía. Uf. Punto ahí está, pero nada, minuto 12. La saca Lindelof, la saca pelota ahí ya en su en el área sueca, desde el área sueca ya la maneja Kraft, esa pelota la tiene la tiene Quaishon, va con Quaishon, que es un hombre muy fuerte ahí está. Cuidado con el pase ahí Vale, a las manos de Una y Simón Ya tiene ya Moreno ahí, ¿no? Bueno, la Cal Carlos Soler ahí, a ver se pase ahí raro Ya está en el área Está en, en nuestro área los suecos Cuidado ahí, tiran ¡Uf! ¡Al palo! Alessander Isaac, madre mía, la que tenía tenido Alessander Isaac Uf. De ahí ¡Fuera! Fuera de Alessandra y saca otra vez. Ahí está la pelota. La tiene Eric García, que la pasa a que Esa pelota buenísima la tiene. a Gerard Moreno, aunque ya se la pasa a Cilicueta, Nada, fuera de juego. Se desmarcó antes de tiempo. Vale, la tiene dar ahí ya en, el, en medio campo. Aunque se intenta ir... Aunque ahora la pasa a Nelson, que está justo atrás... La tiene Quaison, cuida Quaison y, y ahí está. Uf, qué mano ha sacado una ahí. Vaya mano, que ha sacado una ahí, Simón. A ver ahí, perfecta, ahí está. Muy buena, aunque la tiene Fosber. Con ese rechace la tiene Fosber, otra vez Fosber. Ahí Fosber. La saca, madre mía, cómo la sacó. Y saca ahí, muy buena, ahí está. Nada, pues nada, no se quiere el balón. Ahí está. En este toma y Daka. Ahí. ahí está. Perfecto, a ver ahí. La saca perfectamente Íñigo y Martínez sin arriesgar. Corre. Vale, la tiene al Vamos a ver al Ah. Nada, se la quitaron al viol. No pudo al viol ahí con. Con.. Con el jugador sueco Vamos Vamos La tiene Gerard Moreno Vamos Gerard Vamos Carlos Soler Eti Carlos Soler hay la falta ahí Pero sueca Pero no pita la, la La falta sueca Ahí la tiene Klukeski Cuida con Olsen Con Olsen Uf, La mano de Unai Madre mía Esa mano Y el segundo corner Pues del tercero ya casi De los suecos Fuera Nada la Falló Isaac, ahí está Los tiros, Carlos Soler Isaac Vale la Andamos abajo, ahí está Eric García, ese pase Fran Torres Buena ahí No la ha podido farar a silicueta. No la ha podido interceptar Ahora se va, de todos Ahí está, a ver ahí, ahí a ver ahí Ahí se la había puesto ahí, qué bien, nada se entrelazó ahí con los jugadores suecos, la tira Olson arriba, la tira Olsen arriba, al cielo de este estadio, de este FIFA stadium la tiene ya ahí, Carlos Soler la tiene Gerard Moreno, aunque se desmarca a ver ahora, no, la paró Danielson ahí, está paró Danielson, ahora ya se van los el contraataque sueco a la, a la, a la zona española, ya la tiene a ver, nadie, porque la despeja perfectamente ahí Carlos Soler, a ver, ahí buenísima para Silicueta. Nada se le salió, se le fue un poco ahí la pelota. La ya saca Kraft. Esta pelota la tiene Olson Quaison en el medio área ya española, dio el medio medio campo. Quaison ahí, nada Olson perfecto. Ahí está que se bastante en el pase la tiene gerard moreno vamos gerard que retrasa un poquito con calma hay nada se la quita Lindalov. la tiene kulkeski ahí la tiene el, el, el, metiéndose ya en el área española poco a poco en ese terreno español va, va ganando metros la selección sueca la tiene Alexander isaac y tiene isaac se la quita Isaac. con que hace falta carlos soler hace falta Buenísima, ahí está el rechace. Aunque no hay nadie delante, así que cada vez el son esa pelota. Eh, Fosber lleva a Silicueta a su rescate. A ver ahí. Pues se lo llevó por delante. Está lesionado. Fosber la ha lesionado a Silicueta. Bueno, se hace el pase ahí al Viol. Perfecto, ahí está. A ver. No, se le fue ahí a Quaison. Cuida Quaison. Uf, madre mía la tenía. Y no, no, no, no, no. Alexander Isaac no. Madre mía, menos mal que no dio el pase. ¿eh? Justo porque es que... Uf. Lo hubiera metido otra vez. Ahí está. A ver ahí. Ahí se le quedó entrelazada y la pelota. La tiene Olsen ya. De Olson metiéndose ya en el, en el, en el terreno, en terreno español. Y ya la tiene Alexander Isaac. Menos mal que falló. La tiene Olson a las manos de Unai Simón. Un minuto 29 ya. Este, eh, Suecia 1. España 0. Nada. Se le va fuera la pelota otra vez. Alexander Isaac. Nada. está Por suerte no está muy acertado. Cambiamos arriba. y está esa pelota. Está... Ahí, ahí está. Nada, nada, le viene ahí un Simón, Toda la ventaja, minuto 30 ya A ver ahí, la tiene a silicueta Aunque espera ahí, perfectamente ahí está Muy bueno, a ver ahí Se mete Gerard Moreno, vamos Gerard Y el gol de Gerard, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Minuto 31 de esta primerísima parte aunque ya llegando al Ecuador ahí está. Bueno, casi en estos, pasando estos 30 minutos, el gol de Yar Moreno. Vaya golazo por fin para igualar. Y bueno, ya nos vamos por fin. Empate. España 1, Suecia 1. Vale, pues esta es Jukol de Moreno en el minuto 31 casi de estas primeros 31 minutos. Y bueno, ahí estamos viendo... Ahí está Kraft, ¿vale? Ya la está sacando un craft casi en el medio campo. La tiene Busquets. Nada, pero se le va a se le va a Fosber esa pelota. Nada. Vale, la saco Unai. Minuto 32 de esta primera parte... La pasa Íñigo Martínez La pelota, Bel Ruiz Que por fin toca este primer balón Carlos Soler La tiene ahí ya Gerard Moreno, ah, aunque se le quedó ahí atravesado Qué pena ahí Aunque también a Kraft se le ha quedado la pelota Un poco ahí Como rara la tiene a... Gerard Vamos Gerard oh, Qué mano de Olsen, madre mía Vaya mano de Olsen Ay, La tiró va demasiado alto podía haber hecho el 2-0 Ahí Gerard Ya se le, se le fue un poco arriba. Minuto 34. Vamos, vamos al viol. Es bastante alto. La tiene perfecta. Ahí está. Aunque la baja ya para el viol. Otra vez ahí la tiene Carlos Soler. La tiene Gerard Moreno. Aunque se va ahí perfectamente. Coque nada. La quita perfectamente. Craft Minuto 35. Minuto 35 y la saca Silicueta. Ahí está. La baja hacia Eric García. La tiene al viola y está perfecta la pelota para Coque. A ver ahí. ¡Ay! Se le fue mal ahí. La pared, hizo muy mal la pared ahí. Uf, nada es tal. La tiene Quaison. Juega con Quaison. Vale, nada, le envía fuera perfectamente Quaison, que va a sacar ya a Belruiz la pelota. Y bueno, ya la pasa Eric García esa pelota, y está, la tiene Albiol. Torres, la tiene ahí Gerard Moreno. ¡Oh! Se ha liado, qué pena ahí. la ha quitado Lindelof perfectamente. Dale, cuidado, y la tiene. Alexander Isaac, no la coge Alexander Isaac, no... Y el gol de Alexander Isaac en minuto 37 Casi 38 Qué pena que lo bien que lo estábamos haciendo Nos pusimos en el minuto 31 eh, A iguales Y bueno, pues a volver a remar Alexander Isaac es un tío muy bueno Y bueno, tiene bastantes Cualidades Se lía ya en el medio campo ahí Vamos ahí, vamos Ferran, vamos Ferran A ver ahí Lo puede hacer, vamos ahí Ay, oh, lo ha tenido, La ha pasado por encima Gerard Moreno, la pelota Madre mía, la que ha tenido Gerard Moreno Perfecto y Carlos Soler, vamos Ay No Nada, qué pena, le salió mal el rebote ahí ah, Qué pena, minuto 40, casi 5 para el descanso esas contras hay que evitarlas ahí está perfecto a ver ahí vamos ahí la tiene carlos oler vamos carlos oler oh, qué mano de olsen vaya estirada de olsen para evitar el 2-2 ahí el córner nada se le va fuera a llegar qué pena Perdona a Ferran. Está Bel Ruiz. Ahí está. Mm. La tiene Dal. Vamos, Dal La tiene. Cuidado ahí. Fosber Vale, fuera de juego. Fuera de juego. De Fosber. Vamos al viol. La tiene al viol ahí. Ahí está perfecto. Ferran Torres. A ver, la tiene Gerard. Vamos, Gerard Moreno. Vamos. Perfecto, ahí a ver, Carlos Soler ¡Ay! Se dio con el muro sueco otra vez Carlos Soler ahí lo tiene Y García, ahí estamos viendo la triangulación Está, a ver ahí, nos vamos metiendo, vamos, vamos ¡Ay! La tenida ahí, madre mía, podría haber sido penalti ahí, la tiene Olson Vale, la saca que ahora la está pidiendo Olson. Cuidado que va muy cerca Quaison y Alexander Isaac. Cuidado Alexander Isaac no. Oh, la mano de y Simón. Otra vez. ¿Qué mano de y Simón. Oh, es casi cuarto corner ya de, de los suizos. De los suecos. Fuera otra vez. Ahí está. Es que sí está siendo bastante problema ahí Alexander y Alexandre Isaac, sobre todo en esas contras, que se va solo. Hay que tener bastante cuidado ahí. Aunque ya ahora, va... ahora nos hemos liado con la pared. Uf, madre mía, el travesaño. Ese tiro. Ni lo vi. Nah la estoy cediendo bastante. Cuidado ahí. ¡Wow! Madre mía, menos mal que no está acertado Si no yo me hubiera metido 5 Sander vamos Perfecto, a ver ahí Venga, desmárcate ahí Ahí está, perfecto Ya la está pidiendo arriba, y está, a ver ahí Vamos a ver ahí A ver, ¡ah! No Nada, pues nos vamos al descanso 2-1 2 para Suecia 1 para España meter a la POR ahí, que la POR nos va a hacer bastante, a ver si nos ayuda a ese coladero, porque es que madre mía está a punto y bueno, vamos en este FIFA estadio otra vez, vamos con la segunda parte, con este Suecia 2, España 1, y está la tiene Klukeski ya por el medio campo muy rápido Suecia aunque ya la tenía España ahora ahí, a medio de por medio de De Carlos Soler, nada. Que la pelota ahora estamos viendo el día lento que tiene a silicueta, que va muy lento también la verdad, sí. Ahí la tiene Fosber. Cuidado con el Fosber ahí. La saca perfectamente. Ahora sí a silicueta la tiene. Uf, se da, menos mal que se da ahí perfectamente Olsen. La tiene, aunque ya la tiene Dal Ahí está, la tiene a silicueta. A ver ahí, perfecta, a ver ahí, vamos, corre Carlos Soler corre, hay nada se le quedó atravesada y la pelota, nada la tiene Olson, intenta sacar de, intentan sacar de su de su terreno del terreno sueco Olson, aunque ya la pasa y la tiene coque la tiene carlos soler vamos a, ah, a travesar y la tenía lindelof estaba muy atento lindelof <coughs> tiene perfecta Ah, qué pena y que con esa pared dio en la pared otra vez en esa pared sueca la tiene ya gerard moreno vamos vamos al silicueta madre mía qué parada olsen vaya mano que ha sacado olsen <coughs> Al córner otra vez, vamos a ver ahí nada si pues va muy dentro esa pelota Uf. vale, la tiene Kwaison que ya la tiene la por tocando esta primera pelota ya la tiene Lindelof, aunque la quita rápidamente Lindelof con Craft, jugando con Craft, la tiene ya Silicueta, vamos ahí, Gerard, vamos Gerard, llega, llega Gerard, ¡qué golazo de Gerard Moreno! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, de un minuto 51 para igualar a España, España 2, Suecia 2, en este en este segundo tramo de partido y está el golazo precioso de Gerard Moreno. Ya lleva, ya lleva dos haciendo doblete. Y bueno, hombre del partido ahora mismo, aunque el jugador a seguir es Isaac, Alexander Isaac. Pero bueno, el qué tal nos va y está el minuto 52 y el Moreno otra vez, haciendo maravillas. Está la pared, perfecto, a ver ahí. La baja un poquito, ahí está. Que ya la tienen ahí. ¡Ah! Se adelantó un poquito la son Cuidado, se lían ahí. Tiene son madre mía, que larga nada. Toda la posición, toda la ventaja para una y Simón. La tiene Albiol, ya, y ahí esa pelota, aunque ya rápidamente la recibe Carlos Soler. La tiene Busquets. Ahí ya Ferran, aunque ya rompe banda ahí, parecía con... Abel Ruiz, pero no La tiene el Alexander Isaac, perfecta A ver ahí, cuidado, la aquí lleva Olson Quayson Uff, madre mía Menos mal que sacó la mano Una y menos mal Ya la tiene Zilic... Ahí ya la tiene, ya está sacando Otra vez los suecos, aunque la va a enviar Fuera, seguro, ahí está, a cilicueta La va a enviar fuera a Zilicueta, Aunque se va fuera, esa pelota Otra vez Y bueno, pues otro saque de los Suecos Ya van casi cinco saques Ahí está Saca otra vez a Zilicueta Lukeski, ahí está Perfecta, a ver ahí Pues le cae muy bien, ahí está sí. La tiene Torres Torres ahora, Torres, ahí está Torres, aunque se retrasa un poquito Ahí la pelota, a ver ahí A ver ahí, perfecta De Ferran, ¡Ah! estaba adelantado Adelantado Ferran la saca Gustinson desde su propio terreno. Ahí ya la tiene Olson. Adelantando en el medio campo con Eddal. Eddal la tiene Gustinson. Pasa de Gustinson, aunque se la envía. Estaba fosberg en fuera de juego. Perfectamente ahí la tiene. Ahí está. Muy buena para llegar. Aunque no vale, no está, no están fuera de juego. Ahí está. A ver, a ver ahí. Vamos a ver ahí, Carlos Soler, vamos Carlos Soler ¡Ay, ¡Oh, madre mía, Olsen! ¡Qué parada de Olsen! La tenía y Carlos Soler Minutos 57, vamos Olsen va, va, Van ahí al... <tose> Está la ventaja por uno de Simón ahí en la contra sueca Y van todos ahí Junto con Alessandro y pero no pudieron, por suerte Tener éxito, ya la tiene Gerard Vamos Gerard Moreno, vamos Se hace un desmarque por ese carril izquierdo la baja. Ese pase ahí está bombeado. Uf, la mano de Olsen otra vez en minutos casi 60. No me lo puedo ni creer. La mano a Coque. Uf. Ahí estamos. Otro corner. Nada, se va fuera. Y otro corner. Un corner más. Vamos ahí, vamos ahí. Nada, nada. Le, no le cae a nadie porque va fuera. Minuto 60 ya. Llegando al, escuador, al ecuador de esta segunda parte. A ver ahí se mete a ver ahí. ¡Ay, qué pena! Ahí la ha tenido. Madre mía. Abel, Abel Ruiz la ha tenido ahí. Fosber ya está en la, en la contra. Sueca ahora mismo pasando el medio campo con Fosber. Aunque se desmarca ahí a Augustinson, la tiene Fosber, Cuidado, Alexander y Sam muy cerca Menos mal que le cayó ahí Abel Ruiz la pelota Aunque ya la saca Carlos Soler Con alguna dificultad La tiene Busquets Vamos Busquets, ahí ya la tiene Perfectamente a silicueta con ese pase Horizontal ya la tiene Vamos Gerard Moreno, ahí está A ver ahí Y el gol Gol, gol, gol, gol, gol, gol. como no, y el del más listo de Gerard Moreno para hacer 3-2, España 3, Suecia 2, en este minuto 61 casi, ahí está, el pase de tacón, vaya taconazo, y bueno, pues ahí está la jugada, que no ha podido parar Olsen, pues nada, ahí está el hat-trick de Gerard Moreno, minuto 31, 51... Y ahora creo 61. Creo que esos son los tres... Perdón, 63. Esos son los tres dobletes. Ya la tiene por medio de Isaac, esa pelota, ya pasando el mediocampo el solito, la tiene Isaac, aunque se para en son la retrasa Olson, esa pelota la tiene otra vez Isaac, la retrasa Dal aunque la adelanta nada, esa va a ser en vano, aunque la tiene Isaac, la tiene Isaac, cuida ahí, la tiene Isaac, se le va perfecta, menos mal se le fue, aunque ya estaba encadenando el área española, la tiene perfectamente ahí, la pasa a Torres, aunque hace un descanso ahora, nada se le Nelson se le cruzó la pelota y la, la interceptó nada se le va fuera minuto 64 de esta segunda parte va a haber cambios sale Olson y entra Cajuste otro jugador bastante bueno Cajuste perdón Cajuste creo que se le Cajuste ¿eh? o... nada se le va fuera otra vez ahí a España Aunque la tira <coughs> fuera Fosber otra vez la tira fuera la tiene perfecta ahora se va a Ferran Torres aunque se para un poquito ahí sin prisa Uf, le venía pues le venía perfecta ahí a silicueta. A la tiene Fosber aunque va y ahí, ahí muy pendiente Cuidado con Fosber que puede liarla perfecta ahí la retrasa perfecta aunque hay una falta falta una falta ahí sí Falta de Suecia, de los suecos. Y va a poner la pelota por mediación de Busquets. Yo da viol, perdón. El viol. Y está perfecta, pasando ya al área y la medio campo. A ver, hay coque. Nada, la retrasa se toma todo el tiempo del mundo. A ver ahí. Hay... ¡Oh! ¡Oh! como la tenía ahí, madre mía, para atacar! ¡Madre mía! El... Qué bien tenía la pelota vale va a sacar coque se, se contra a ver ahí na se le va fuera a llegar. yo a, a, ahí me, se le va fuera llorar la pelota qué pena porque era muy buena se le fue arriba nah, va a sacar olsen 1.68 Ahí está, a ver ahí. Muy bien, muy bueno, a ver ahí. ay ¡Qué pena y la pared! No podía hacer la pared, estaba el muy atento ahí. Ya la sacan el Dal por. De su. No, de su campo. Ya la tiene Gustinson. Rápidamente y nos valdría este 3-2 de momento aunque ya tienes Fosber, cuidado y muy pendiente con Alexander Isaac el hombre del partido todo el rato casi todo el rato con nada La envía fuera envía fuera Quaison y hace falta bueno no, la envía fuera Alexander Isaac hace falta Quaison 170 llegando ya el Ecuador ahora sí Nada, le cae ajuste, la tiene esa pelota, que ajuste esa primera pelota, toca ese primer balón. Nuestros primeros minutos la tiene nada Lindelof. Le cae el Lindelof. Que ya la tiene rápidamente ahí. Perfecta. Desborda ahí. Uff, madre mía, la que tenía ahí. Gerard madre mía, de cabeza. La falta pues a que ajuste. Falta que hace que ajuste y va a tirar coque, esa falta Nada, las manos de Olsen Ha sido muy impreciso el tiro Y a Olsen Se va Fosberg, cuidado, ya está desdoblando Fosberg Por este lado izquierdo Madre mía, menos mal que se la quitó y García al paso, salió al paso, menos mal que salió. La tiene Gerard Moreno, aunque se para, un... se para, se lo toma con tranquilidad ahora mismo. La tiene ahí perfectamente Busquets, sale Busquets ahí de la cueva, la tiene Carlos Soler, Carlos Soler el gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. golazo de Carlos Soler, Su primer gol en el minuto 73 para poner a España a uno por delante, España 4 Suecia 2 Está perfecto el tanto de Carlos en minuto 74. Y bueno, pues haciendo más daño ahí está esta selección sueca, aunque el hombre sin duda es Alexander Isaac. El Alexander Isaac es enorme este jugador el desborde que tiene, aunque ahí ahora le hace falta España, las faltas es de España, aunque la saca perfectamente fuera. A ver ahí, nada. Tenía... Teníamos que haberla retrasado ahí, la verdad. No teníamos a nadie. Ahí, cuidado con la pared. ver, menos mal. Va ahí bastante. La retrasa un poco ahí con calma. Ahí está. A ver, ahí la tiene a veces otra vez desbordando por aquí se toma ahora la tranquilidad del mundo porque ahora no hay prisa nada la, la tiene que ajuste ahora mismo que ajuste pasa del mediocampo se la pasa Fosberg Fosberg con Quaison pasa Quaison al, al lateral derecho y izquierdo Pero sí, derecho y de ahí Uf, madre mía pues menos mal que ha ido fuera y la ha tocado pues va a haber cambio vamos a sacar a Busquets y vamos a meter a, a Rodri Primer cambio de la selección en el minuto 76, casi 77. Ahí está, pues no me ido mucho, no. 276 cambia ahí Busquets por Rodri. Ahí ya la tiene Eric García, aunque ya la tiene rápidamente. A ver ahí el desborde. Gerard Moreno la pasa perfectamente a silicuetas. No se va fuera de juego ni no fuera de juego. A ver ahí. Torres nada La verdad la envió afuera Lo punta ahí Ha podido hacer el quinto, la mano Pona se le va afuera La engancha ahí muy mal La engancha fatal ahí Ya saca ahí Olson, por mediación de Nelson a Lindelof Eddal, ya moviéndose en el medio campo Klukesky basando en la Quaison. Quaison también un hombre Muy activo en este en este en este último en este último transcurso de, del partido y bueno ahí ya la tiene el Ferran otra vez le hacen falta ahí está la falta la entrada del Lindelof donde gustinson ahí está y la falta la tarjeta Gustinson esa tarjetita y bueno pues la falta que se lleva Y va a haber otro cambio, sacamos al Viol <coughs> Y bueno, sale ahí ya Jordi Alba, otro recambio 180 ya Llegando a, al final va a tirar Eri García esa pelota Está la portería de Olsen Nada, le caen a ellos Jordi Alba ahí Aunque la gana ahí perfecta, a ver ahí, no Vale, la saca Eddal ahí por su campo la tiene Quaison, Cuida con Quaison. Uf, la saco y perfecto. Ahí está. Qué buena. Y a Cilicotras desbordándose. Haciéndolo bien. La tiene Gerard. Uf, madre mía, el tiro de Gerard. La mano de Olsen. Voy a haber hecho el quinto Gerard. Madre mía, la ha tenido ahí Uf, a las manos de Olsen Otra vez, la por Sin prisa ahora, ahí está Uf, Uy Una fuera dejó de De coque, qué pena Pero era muy buena ahí Era muy buena, el tiro además Aunque lo paraba Olsen Pero era muy buena ahí Edal. Carlos lo a ver ahí. Uf, fuera. Cerran fuera ahora. la presión hace calor, tío. Vale, saca y Olsen de su de su campo, de su terreno Ahí está en medio campo con Kluklukewski, aunque la coge perfectamente y la tiene Kraft, a ver ahí. Oh, Buenísima a ver ahí. Vale. Ahí la tiene a ver ahí. Se desborda, aunque espera. La tiene ya silicueta, desborda y está. No le cae ahí a Danielson. No puede hacer nada ahí. Isaac. Uf. nada. La primera que toca Rodri que la esconde nada Se va afuera Nunca ha hecho un tiro ahí bastante raro. Podría haber ido dentro, eh. Perfectamente. Saca Olsen ahí. Fosberg. Va tiene Ferran Torres. Aunque se desmarca por casi la octava vez ahí. A silicueta, Lo hace a silicueta, Con la paciencia. y está. La paciencia. Uf. Otra vez. La mano de, de Olsen. De Olsen. Jodiendo a Gerard Moreno. Otra vez la mano de Olsen. Buah. Está saliendo Gerard. Madre estrella. Está superando a Alexander y en este tramo final. Minuto 88 lleva va Quaison, que ya la tiene Abel Ruiz nada. Se la quitan. Es Dal. Lo sacan. Sacan de.. Van saliendo de su terreno de la cueva a los suecos. La tiene Quaison. Va solo Quaison. Cuidado con Quaison. Tiene Quaison para hacer el test. nada. Se le va afuera. Iba a hacer el, el 4-3, pero no. Se le va afuera esa pelota. Madre mía, con Robin Olsen. Las manos que está haciendo. <coughs> enorme este chico es enorme una falta ahí parece van a añadir 5 si sí, una falta de los huecos Sí. tiene rodri a ver ahí Uf, pues buenísimo ahí está el pase si sí, aunque se desborda ya jordi alba que es perfectamente lateral y ahí está aunque se espera un poquito ahí está Ay, qué buena estaba ahí, era ahí Va vale, a haber ahí, el desborde, a ver ahí Ay, qué mala ahí La tuvo, la tuvo ahí Tuvimos el quinto Estamos ya en el primer minuto de añadido Viene <coughs> que ajuste Quason otra vez Forsberg mal que la quita ahí Ajusta otra vez estamos Ahí está perfecta La tiene Gerard Moreno vamos, vamos Gerard Que está solo Vamos a ver ahí Se retrasa un poco Ahí está Se mete por la derecha Por la izquierda oh, Otra vez Olsen Imposible ya ah, Se la ha regalado ya que ajuste La podría haber sacado ahí Hombre y La tiene Fosber, Ahí está Vamos ahí Gerard Vamos otra vez solo Ay, Se le ha quitado ahí por poco Madre mía, estaba para tirar ¿eh? Nada, pues va a ser la última jugada Ya se va a acabar un toque casi cinco cumplido. Isaac hace la última jugada. Ahí está, la tiene. Klukeski, últimos minutos. Que la tiene Gerard. A ver, ahí. Nada, se la lleva Dal. Pita ya. seis minutos. Va a dar. Ahí está. Pues bueno, pues ahí está el partido. Hemos ganado. España 4. Suecia 2. Hombre del partido, Gerard Moreno con número 10 intentos. Y hat-trick.